Estamos en Radio Lanús On Air y en el canal de YouTube de Adrián La Bastarda Tuning. Hoy estamos acá en Lambert Jack, están probando sonido, se escucha el sonido, están probando sonido. Y me encontré acá con un señor, me encontré con, con Marcelo, un placer. Y contame un poquito cómo es todo esto. Bueno, primero bienvenidos, gracias por venir. es La primera vez que hacemos un encuentro solo de Jorrod acá. ¿No? Ya saben que en esta cervecería se está viniendo todo el mundo y bueno, sí. decidimos dedicar una fecha a los Horrod. Y hoy es la primera, venimos de un fin de es un fin de semana largo, mucha gente se fue afuera a autoclásica, pero la, la concurrencia es buenísima, porque sí, no paran ¿sí? de llegar coches, ustedes lo van a ver sí. en imágenes ahora. Sí. Así que más que contento. Ustedes sí. también, ¿no? Nosotros también. Sí. Este, esto, esto el tema es así, Marcelo. Eh, hay autos para todos. O sea, aparte para todos los gustos, la Argentina, acá y más que nada Buenos Aires, un lugar así tan lindo como es este, sí. que convoca a mucha gente, eh, el ambiente fierrero está está para todos y ahí hay, hay siempre vos por ahí vas a decir, uy ahora que lo tengo acá atrás seguramente se ve el auto de, de, de Willy, de Willy, el correo. Eh, Sí, Willy va a estar presente, y por ahí Willy no va a estar presente. Esto es, siempre se va renovando sí, sí, la sí, gente sí, que, sí, va, sí, que sí. va llegando a distintos sí. eventos. Y bueno, que esté Autoclásica, no importa, estamos no, nosotros estamos en la estamos acá. Estamos en oh, la bien. nuestra, por eso es la primera, yo calculo que la segunda... Del club nuestro faltan 8 o 9 coches más que están afuera, se fueron a pasear con la familia, en la próxima van a estar. Así que espero que ustedes también estén Como para si no cubrirlo eh, Buenos Aires, Corro. Buenos Aires, Corro. Sí. Este, nada. Si no viniste, te lo perdiste. Ya está, te lo, te perdiste. lo, estamos, te lo estamos mostrando igual. Ahora lo ven en imágenes y la próxima se vienen. Claro, exactamente. Ahí está. La cita está hecha. Ahí está. Un abrazo grande, gracias Marcelo. no Gracias a ustedes, gracias por venir. Eh. Gracias, suerte.